De YouTube, pues eh, acabo de ver el partido de Campeones Cup América Atlanta United y se acabó el juego. El Atlanta United se consagra campeón de Campeones Cup, ganándole 3 goles a 2 al América en su casa, en el estadio Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Stadium o mejor conocido Mer Mercedes-Benz Arena. un poco de viento y es de noche y, eh, y es costumbre del tiempo. Mañana les, les traeré novedades sobre el pronóstico. El viento hace que el árbol se sacuda un poco. Eh, hay que acostumbrarse un poco. Espero que les haya gustado el video, recuerden darle like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal si, si no están suscritos. Hasta aquí se despide el video por el game y YouTube y nos vemos hasta la próxima amigos.